En medio de fuertes lluvias nos encontramos en las instalaciones de Cruz Roja Dominicana, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, con el encargado del Departamento de Socorro y Emergencia, el señor Rafael total de Pero ya en este momento no se han bajado, ya ha dejado un total de 100 personas en casa, en el mundo, pero han bajado. Ahora el problema está en lo que es el bajo en lo que es la comunidad de la el comunicar, que son los primados, los costreras, Juan Rodríguez, en la total poda, si no va a colaborar. Así mismo llevamos dos semanas en el comunicar, todo esto no era y ahora es el sábado, el sábado, la Igualmente el río, en el último año pues, que hemos tenido, se mantiene subiendo, debido a la lluvia de anoche, que cayó desde de Castillo para allá. Eh, hay un gobierno eh, que tiene que emite de Prode Nacional, porque con ustedes, con después, que con ustedes, que son después, que son los la Provincia de Guantes, eh, mantener la calma, no aventurarse a pasar el, eh, buenas tardes, ¿podría decirme la situación actual en la que se encuentra a su sector a raíz de las fuertes lluvias que está provocando y afectando a nuestro país? Eh, buenas tardes, mira, eh, estamos viviendo un momento que nada más ha Dios. Esperamos que el gobierno se venga a ayudarnos porque en realidad estamos abandonados. Yo tengo 10 años viviendo en este sector y esto es un abandono que cuando, cuando este río crece, la casa mía de si todo, o sea, la mano mi casa, el baño entero. Entonces estamos esperando la ayuda del gobierno y la autoridad de San Francisco de Macorís que vengan a ayudarnos porque estamos abandonados y estamos pasando por una situación muy, muy mal. Y esperamos que vengan a socorrer. Estas son algunas imágenes de la situación por la que están pasando los residentes de San Francisco de Macorís y parte de la provincia de Duarte. Vemos cómo el río Yuna y algunos arroyos han invadido algunos hogares, dejando completamente imposibilitada la ocupación de dichos hogares, además de árboles caídos, caminos obstruidos y comunidades inundadas. El equipo de Cruz Roja de San Francisco de Macorís asiste en lo que sus posibilidades les permiten para no dejar desamparados a estos moradores. Para Paz reportó Giseli Núñez.